que es lleva una pequeña letra de algo chilo y dice ah, yo no busco la fama, solo busco que la gente sepa lo que mi corazón ama, como sé que es lo que amo, porque vamos de la mano disfrutando lo a diario. El rap va comenzando para muchos terminando porque son raperos falsos con un beat de los disfrazo tan duro como un balazo cuando sentumé se en mi brazo porque agarro la libreta para expresar las palabras que te destruyen la jeta. Saludo a todos los rappers ahí. Arnales, un puño loco, por el moche. Voy diciendo lo que siento: que piensas que soy perfecto. Para ser honesto, ni siquiera como el resto, único y original. Con un instinto animal que te la hace pensar. Pregúntale a mi pluma que de rabia saca espuma. No descansa ni un segundo y se pasea por todo el mundo. No digo que soy mejor, ni tampoco el peor. Si Hago esto, dándome el honor de hacer lo que me gusta Tus letras no me asustan, seguiré adelante aunque a muchos no les gustan Lo hago por pasión y lo hago de corazón ah, Y lo hago de corazón Sé que llegan los días y las noches progresan, ojeras remarcadas en mi cara y mi vida remarcada con la tinta en una escrita en la libreta. Quiero decir algo para que callarte y sus hijos si es de mierda, para que la entiendan, no ando con cualquiera, pura gente real que me acompaña aún de fuera. Son puros paguitas que al respeto no lo niegan. Tú ya lo sabrás con quién vienes a parar. Y me sobran las palabras que te tengo que aclarar. Ajá. Uh -huh. Oh bien. Yeah. Back the rap, six